y okay, solo una cosa que quiero decir y es que ya llegamos a los 200 suscriptores Bueno, un poco de tarde, 243 creo, me parece Y bueno, básicamente, thank you very much Un poco tarde hice el video, bueno, ya que andaba ocupado con todos los videos Pero eh, tengo preparado un especial Este solo voy a lanzar acá mi texturpa, que lo estoy abrazando ahorita He eh, decir créditos, les doy a Chifrit y a Alex Y que mi texturpack, eh, en verdad... Yo o sé sea, texto pack, pero no lo quería hacer, eh, digamos eh, yo. Si lo que quería entrarme en los texture packs que más me gustan. Entonces me orienté en el texture pack de Chifrit, en el nuevo, en el en el, en el chifaul Me parece dos en el verde, obviamente, y en el de Alex. Entonces, esto era todo. Tengo preparado un especial. Eh, y bueno, el texture pack, el text pack que sale en la descripción. En el archivo Mega. Y esto fue todo, no sé.